Muy, muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto, un privilegio poder compartir esta mañana la palabra de Dios con ustedes. Lo haremos en este horario más temprano, porque a las 11 de la mañana tenemos una presentación de otro mensaje en la iglesia donde nosotros normalmente nos congregábamos. Ya están comenzando a congregarse los hermanos y me pidieron que esta mañana pudiera tener el mensaje central en la iglesia. De todos modos, antes queríamos presentar nuestro mensaje de tu encuentro con Dios de todos los sábados, que normalmente sucede a las 10 y 30 de la mañana. Bueno, esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes acerca de una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hacemos constantemente, referente de la vida. ¿Qué gigantes tenemos que vencer cada día en nuestras vidas. ¿Qué gigantes tuviste que vencer en el pasado que de alguna manera te llevaron a pensar de que estabas vencido o que no podías vencer? De repente llegabas al punto de pensar de que tu vida ya no tenía sentido o no tenías una oportunidad más para poder sacar adelante tus proyectos porque parecía que todo se ponía oscuro, se ponía en desventaja a todo lo que tú planeabas. No sé cuántas veces te has sentido desanimado de continuar con un proyecto o continuar con tu vida, porque simplemente te diste cuenta que muchas de las cosas que tú comienzas, que tú emprendes, que tú haces, ya sea en la familia, en los negocios, en el trabajo, en la profesión, en los estudios, en la vida diaria, todo parece salirte mal. Y tú, aparentemente, parece que las cosas no, no caminan. Comienzas a perder un poco la fe, comienzas a perder la motivación, comienzas a perder, perder las ganas de, de hacer cosas, de vivir. O cuando miras hacia atrás y ves las cosas que te han acontecido y cómo has logrado lo que has logrado, y comienzas a relacionar esas cosas con personas, con circunstancias eh, referentes a amigos, familiares, te vas dando cuenta que lo hiciste solo o sola, y nadie estuvo al lado tuyo. Cuando miras eso, de repente, o te animas y dices que eres capaz, o simplemente te deprimes y dices, siempre estuve solo, siempre estuve sola, nunca nadie me ayudó entonces comienzas a tener una frustración o un conflicto individual que muchas veces no sabes qué hacer. Yo quiero esta mañana, tomando la palabra de Dios, inducirte a tomar tus experiencias del pasado no como puntos negativos para ti, para tu vida, sino como experiencias valiosas para poder crecer en tu fe y fortalecer tu existencia con aquellas cosas que aparentemente en el pasado fueron, fueron malas, fueron desastrosas, y muchas veces ni siquiera quieres recordarlas, pero aún ellas pueden darte la base de lo que tú puedes tomar en el presente para poder ¿No volver a cometer los errores que cometiste? ¿Mejorar aquellos que hiciste a medias y que no pudiste hacerlo de la manera óptima como tú querías? ¿O reafirmar aquellas cosas positivas que has hecho en el pasado y que son necesarias? ¿Seguir con ellas? ¿Tomarlas como nuestro baluarte? ¿Y basada en esas experiencias? ¿Emprender cada día una vida de triunfo al lado de nuestro Señor? El primer paso que todos nosotros tenemos que tomar para poder hacer esto o hacer de esto nuestro bastión para poder comenzar una vida de éxito, una vida de, de, de, de alegría, de bienestar, que es lo que todos queremos, es aprender a conocerte a ti mismo como un verdadero hijo de Dios. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de grupos religiosos, estoy hablando de sentirte como un verdadero hijo de Dios. Dios en su misericordia no mira a las personas ni por su color, ni por su preferencia religiosa. Dios es un Dios de misericordia, es de justicia. Y cuando hablamos de justicia no estamos hablando solamente de juicio como condenatorio, sino estamos hablando de la equidad, del concepto de Dios de mirarnos tal cual nosotros somos, y no como normalmente nosotros nos inquirimos ser, como que nos exigimos ser seres perfectos, y por eso de alguna manera nos deprimimos cuando no logramos aquello que nosotros quisiéramos ser. Somos muy idealistas a veces para nosotros mismos y para los demás, por supuesto. Entonces el primer paso que tenemos que tomar es reconocernos a nosotros como hijos de Dios. Pueblo suyo somos, dice su palabra, y ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es quien guía nuestras vidas, a pesar de que nosotros no somos conscientes de que Dios está al pie de nuestras necesidades y de nuestra propia realidad. Es importante entonces, una vez que nos conozcamos, ver cómo Dios, en segundo lugar, obró en nuestras vidas en algunas cosas, tal vez pequeñas, tal vez poco significantes, pero Dios siempre obra, de alguna manera, obró en nuestras vidas en el pasado, y lo hace también en el presente. Y en tercer lugar, reconocer que Él es quien tiene el control de nuestras vidas, y que Él puede hacer de nosotros y de nuestras circunstancias llenas de paz y de bendición. Esas tres cosas son importantes. Quiero que tú las recuerdes hoy. Y por eso yo quiero contarte una historia que está en la Sagrada Escritura. Que es por muchos niños y adultos conocida. Yo conocí de esta historia cuando era niño. El pueblo de Israel estaba en un problema. Los filisteos querían conquistar la nación y dominarla. Ya tenían rey. El rey Saúl era el rey más alto, más poderoso entre todos los vivientes de su pueblo, de su nación. Por eso fue elegido rey, porque era fuerte, era capaz. Mas los filisteos, especialmente los que venían de Gat, eran hombres altos, guerreros, preparados para guerrear, mantener y dirigir un ejército guerreando de manera permanente. Todas las mañanas salía al valle un gran gigante, conocido como Goliat. Goliat era un hombre preparado para la guerra él inteligentemente le hizo una propuesta al pueblo de Israel y a su rey de que si ellos realmente tenían tal fortaleza para poder pelear, que no salieran todos a pelear todos contra todos, sino que eligieran a un paladín, a un guerrero capaz de guerrear con él, Goliath estaba seguro de que él, por su porte, se dice que medía cerca de tres metros y un poco más, por su capacidad guerrera, él era capaz de vencer al más grande guerrero que pusiera Israel. Saúl, a pesar de sus capacidades, no se atrevía a salir a pelear con este gran gigante. Hasta que un día, en medio del campamento, muchos de los que peleaban eran familiares. Un jovencito de 17 años enviado por su padre llegó hasta el campamento llevando comida a sus hermanos cuando escuchó al paladín hablar contra el Dios de Israel y contra Israel y todos sus guerreros. Este jovencito había tenido una experiencia muy especial con Dios. Desde niño, su padre le había enseñado a confiar en las promesas de Dios. Esas experiencias positivas, él las llevó consigo a todo lugar. Y había aprendido tanto acerca de ese Dios, que él constantemente, cuando estaba con sus ovejas, porque era pastor de ovejas, alababa a Dios con su arpa, y reconocía a Dios como el dador de la vida como el dador de la protección y el cuidado para sus ovejas y para su familia. Al escuchar al paladín Goliat hablar de la manera como habló con blasfemias contra Israel y contra el dios de Israel. Porque en toda guerra constantemente los filisteos o los paganos llevaban consigo a sus dioses con la premonición de que los dioses, sus estatuas, los iban a proteger en la guerra. Así, confiando en esas prácticas paganas y falsas, Goliat desafió al pueblo de Israel y David lo escuchó. Entonces hizo una pregunta a algunos líderes de la guerra, a los jefes de los ejércitos de Israel, ¿qué es lo que realmente iban a hacer? Entonces, al escuchar que no había ninguna solución de la parte de ellos, David dijo, yo quiero ir a pelear contra ese gigante. Y posiblemente muchos guerreros se rieron de él. Pero alguien por ahí le dijo, mira, si tú quieres pelear contra ese gigante, tienes que ir a hablar con el rey. El rey te va a autorizar. Entonces David, ni corto ni perezoso, fue para allá y habló con Saúl. Y le dijo, Saúl, yo quiero ir a pelear con este gigante. Y Saúl dijo, tú eres muy muchacho. Tú no puedes pelear contra un gigante. Y aquí viene una de las cosas que yo les he dicho al comienzo que David tenía y era muy claro para él, que él era un hijo de Dios. David tenía claro que no solamente era un hijo de Dios, sino que Dios había inter ha intervenido permanentemente en su vida, dándole sabiduría e inteligencia. Y esas experiencias se las contó a Saúl. Él le dijo que cuando un oso o un león quería devorar algunas de sus ovejas, él con su onda mataba al león o al oso y Dios, dice él, me libraba del león y del oso. Y aquí está una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender a reconocer, es que Dios siempre está interviniendo en nuestras vidas, aún matando leones y osos, como lo decía David. Yo no sé cuáles son tus leones y tus osos que Dios te ayudó a vencer en el pasado. Yo no sé cuáles son los problemas y los dilemas que has tenido en el pasado, que de repente, aparentemente fuiste tú, pero no, con el tiempo te das cuenta que es Dios quien te dio la inteligencia y la sabiduría para poder capear, para poder pelear, para poder vencer a esos gigantes poderosos del pasado. Saúl, como todos los seres humanos acostumbramos, aceptó la propuesta de David. Pero no solamente aceptó la propuesta de David, sino dijo, déjame ayudarte. Así que sacó su coraza, sacó sus vestimentas de guerra de Saúl y se las puso a David. Y David intentó caminar y hacer lo que tenía que hacer un guerrero con la poca clase que le había dado Saúl. Y dice, yo no puedo con esto. Nunca he estado preparado para la guerra de esta manera. David se quitó la vestimenta que Saúl le había dado. Como tú te tienes que quitar todas esas vestimentas y estrategias que las personas a veces te tienen que dar para que supuestamente resuelvas tus problemas. No puedes tú resolver tus problemas con los consejos de los otros, porque simplemente a los otros les funcionó. En la vida cristiana, para vencer los gigantes, tienes que aprender a tomar consigo tu propia experiencia con Dios. Tú no tienes que tomar las experiencias de los otros como si fueran experiencias tuyas y creer que porque a ellos les sucedió, a ti también te va a suceder. Que porque ellos resolvieron el problema de Dios de esa manera, tú también vas a resolver. Hay algo que está en nosotros, que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Y es que Dios siempre obró en nuestras vidas, de algún modo, en algunas circunstancias. Solo que nosotros no hemos reconocido a Dios en esas circunstancias. Y hemos tenido un problema permanente de creer que los problemas los resolvemos nosotros gracias a nuestras habilidades, a nuestros propios esfuerzos. Y nos olvidamos que es Dios quien guía nuestras vidas. Que es Dios quien hace las cosas que nosotros realmente necesitamos para tener paz y bienestar. David le recordó a Saúl él me libró del oso. Él me libró del león. Él me librará y librará a este pueblo de este incircunciso, de este blasfemo contra Dios. David había aprendido que Dios obraba en su vida, pero no solamente eso. Había aprendido también a que Dios obraría en su vida en las otras cosas que vendrían para el futuro. David era un verdadero seguidor del Dios eterno. En el capítulo 17 y 18 de primera de Samuel, tú puedes encontrar esta historia relatada de manera precisa. Cuando tengas un espacio, abre tu Biblia, en ese capítulo 17 del libro de Samuel. Ahora David se entromete dentro del ejército de Israel y a pesar del miedo que tenían ellos y de la desconfianza que tenían porque ellos confiaban solamente en su ejército, en sus fuerzas, en sus armas, vieron a David correr hacia el valle con una onda en su mano. Y seguramente todos los soldados israelitas comenzaron a decir ¿qué está haciendo este muchacho? ¿a dónde está yendo? ¿Qué es lo que va a hacer? Posiblemente los hermanos de David sabían muy bien que David era un muchacho muy especial. Dice que se acercó hacia el río. Allí en el pequeño río escogió cinco piedras. Cinco piedras como instrumentos simples y sencillos que Dios te permite tomar. Dios no actúa con el viento, Dios actúa con tus habilidades. David era de la tribu de Benjamín. Ellos eran muy especiales con la onda. Dicen algunos escritores que podía alcanzar con una piedra a un cabello a 100 metros de distancia, con la mano derecha y con la mano izquierda. Eran muy especiales en la onda. Sabían manejar muy bien ese instrumento sencillo, así que tomó cinco lisas piedras especiales y las puso en las manos de Dios, en su onda, esa onda que Dios había utilizado muchas veces para liberar a, a David de las acechanzas de las fieras cuando pastaba sus ovejas. dice la historia que cuando David salió del grupo de los soldados de Israel este filisteo lo tuvo en menos lo tuvo en poco y comenzó a vociferar diciendo que acaso él era un perro para que vengas a mí con tu onda comenzó a burlarse de David y de sus simples instrumentos yo recuerdo una experiencia cuando recién había terminado mis estudios teológicos ya me había graduado y fui para mi casa y no tenía trabajo decidí abrir mi campo y estudiar contabilidad para poder trabajar tal vez en un banco, una institución financiera. Y recuerdo que mis compañeros se burlaron de mí porque no fui a beber, porque no fui a tomar, porque no participé con ellos de actividades que no estaba acostumbrado a, a, a participar porque yo fui criado en un, en un hogar cristiano. Entonces, Muchos de ellos con burlas me dijeron que ser cristiano era una tontería. El día del examen, pues la persona que más sobresalió en la hora del examen fui yo. Yo les expliqué a ellos y les dije que una mente sin alcohol puede razonar bien, puede alcanzar el éxito. Y lo que ellos pensaban que era éxito, no era otra cosa más que simplemente una dependencia de las cosas vanas de este mundo. Muchos de ellos se burlaron de mi actitud, de no participar con ellos, de las cosas que ellos hacían, fumar, beber, etc. Sin embargo, a la hora de los resultados. Dios, el Dios en quien yo creía y creo, se manifestó de manera diferente. Muchos en el camino de tu vida te dirán como el filisteo dijo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. David llevaba una, un callado con el que pastaba sus ovejas.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 el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando yo leo este texto, me pongo a pensar cuántas personas que han tratado de hacerte mal. ¿Cuántas personas que han hablado mal de ti ¿Cuántas personas que en la vida te han hecho daño no se habrán dado cuenta que lo que estaban haciendo era provocar al Dios de tu vida? Muchas personas cristianas, verdaderas, sinceras, no porque van a la iglesia todos los días, no porque se arrodillan a orar delante de los demás por eso el cristianismo no está basado en una apariencia el cristianismo está basado en la experiencia diaria con Dios con el Dios de los ejércitos de Israel si tú tuviste esa experiencia o tienes esa experiencia cualquier provocación de los otros desde afuera solo están provocando al Dios de tu vida este filisteo creía que él solamente peleaba con los israelitas como ejército contra Saúl, su rey. Pero David le recordó que él no estaba peleando con David y con su ejército, ni con el rey Saúl. Lo que él estaba haciendo era provocar al Dios que peleaba por Israel. Posiblemente algunos te tengan en poco porque tú eres un cristiano. Porque tú no haces las cosas que ellos hacen. Porque posiblemente no tengas las condiciones económicas ni sociales, ni el nivel que ellos dicen tener. Pero no te preocupes. Si ellos te provocan, si hablan mal de ti, si te atacan, si hacen algún daño contra ti y tu familia, no lo hacen contra ti. Dios pelea contigo. Ellos no se encontrarán contigo. Se encontrarán con el Dios que tú elegiste como Dios. Y él o a él es a quien tus enemigos provocan. Es muy fácil hablar. Es muy fácil criticar. Es muy fácil escribir algo contra alguien para dejar mal su nombre. Pero tú no estás peleando contra la persona. Estás peleando contra su Dios. Hay un canto que yo aprendí cuando era niño que decía, mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, cual nadie puede contra él. David conocía a ese Dios el filisteo creía que él provocaba solamente a los ejércitos de Israel y a Saúl pero David se lo recordó y le dijo tú has provocado al Dios todopoderoso de Israel y él te entregará hoy en mi mano David no dice David no le dice al filisteo yo te voy a matar no él te va a entregar hoy en mi mano.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 en tomar una posición humana, mundana, él estaba interesado en que Dios, a quien este filisteo había provocado, sea su nombre exaltado. Cuando tú quieras vivir una vida de paz y bienestar, tienes que aprender a enfrentar tus gigantes en el nombre de Dios. Yo sé que muchos de los que van a ver este vídeo son cristianos. Y alguna vez hemos hablado mal de una persona. Hemos dado un testimonio inadecuado. Hemos sido fáciles para escribir algo malo de alguien, sin saber realmente lo que esa persona puede haber pasado, o sin querer analizar si realmente esa persona tuvo esa, esa actitud o no. No te equivoques. No te equivoques. No te equivoques con un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no pelea solo. Él pelea con el Dios Todopoderoso que pelea por él contra sus gigantes. Yo peleo con mi Dios, tú pelea con tu Dios. Si tú no sabes eso y cometes el error de provocar al Dios de alguna persona, hija de Dios, ten cuidado, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dijo Dios a Pablo cuando Pablo quería perseguir a los hijos de Dios. Yo te dije al comienzo de este mensaje que lo primero que tú tenías que hacer es reconocerte como un hijo de Dios. Y si tú te reconoces como hijo de Dios, quiero que sepas que Dios pelea por ti contra tus gigantes. ¿Qué gigante? Te está quitando el sueño ¿Qué gigante te está quitando la paz? ¿Qué gigante te está haciendo vivir una vida triste y desgraciada? Pregúntate. ¿Cómo estás peleando tus batallas de esta vida? ¿En nombre de quién? ¿En nombre de ti? ¿En nombre de tus experiencias? como si fueran solamente tuyas, olvidando que en cada experiencia Dios estuvo presente ayudándote a vivir una vida mejor, a tener éxito, o por lo menos a pasar situaciones difíciles de una manera distinta de lo que habrías pasado sin él. Bueno, ustedes la historia la conocen. Dice que David miró al gigante y puso sus habilidades en las manos de aquel que lo había librado del oso y del león, se lo había dicho a Saúl, y ahora se lo recordaba, o por lo menos le hacía saber, al pueblo y al filisteo incircunciso. Y dice la historia, y sabrá toda la congregación, que Jehová nos salva con espada,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 Y metiendo David su mano en la bolsa donde tenía sus piedritas, tomó de allí una piedra y la tiró, en la, dice, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Allí donde tu enemigo maquina cosas contra ti, en la cabeza, Dios conduce sus ataques para darte la victoria. No hay gigante de problema en este mundo que Dios no pueda vencer. No hay gigante en la cual Dios no pueda pelear y salir victor victorioso. Si tú todavía no conoces ese cl esa clase de Dios, yo te animo a que tú lo conozcas. Que tengas fe en Él. Porque la fe que puedas tener en Él es la fe que viene por el oído del conocimiento de la palabra de Dios y él ha librado a miles de seres en este mundo, en el pasado y lo ha hecho contigo por tanto tú tienes el privilegio de poder si quieres también salir a la batalla con Dios al lado tuyo solo tienes que aprender como David a recordar que eres un hijo de Dios a recordar que él estuvo en el pasado y a entender que todas las peleas de aquí en adelante en el futuro solo serán posibles si tú logras confiar en el Dios Todopoderoso. No pelees más tus batallas solo. No pelees más confiado en tus talentos. Yo lo hice muchos años. Y siempre terminé lamiendo el piso, golpeándome la nariz, embarrado en mis propias realidades. Más Dios en su misericordia, siempre. Cuando clamamos, Él nos atiende, Él nos ayuda, Él nos da fuerzas y nos hace vivir una vida mejor. En esta mañana, yo quiero decirte que tu gigante ese que no te deja dormir, ese que te tiene preocupado o preocupada, ese que te hace caminar por caminos de tristeza y frustración, de desánimo y depresión, Dios ya tiene una estrategia para vencerlo. Lo único que tienes que hacer es aprender a confiar de que Dios peleará contigo. Dios peleará por ti, tus batallas, tus tristezas, tus luchas. No hay gigante que Dios no pueda vencer. Por eso esta mañana, en este programa Tu Encuentro con Dios, yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, yo no sabía que tú habías estado conmigo en el pasado. No entendía por qué las cosas se resolvieron como se resolvieron. No entendía por qué tú quitaste del camino a esa persona que me dañaba. Pero ahora sí lo entiendo. Dios estuvo contigo cuando te libró del ataque del león y del oso. Del ataque de tus enemigos, tus enemigas, que estuvieron constantemente tratando de derribarte. Y ese mismo Dios, si tú lo reconoces, caminará contigo en el valle de la desesperación y te ayudará a tomar las piedras necesarias y te ayudará a pelear contra los gigantes que aparezcan en tu camino. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios? De que Él entregará a tus gigantes y los pondrá debajo de tus pies y tú serás victorioso, victoriosa. A mí me gusta mucho un salmo de la Biblia, porque tiene muchas promesas de parte de Dios para nosotros. Una parte de ese párrafo del salmo 91 y En realidad, todo el capítulo es un capítulo de liberación, de protección. Yo quiero leerlo contigo. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David no tenía miedo. Él vivía bajo la, el abrigo del Altísimo. Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo voy a ponerlo ahora como si fuera mío. Él me librará del lazo del cazador. Él me librará de la peste destructora. Él será mi escudo, mi adarga con su verdad. Yo voy a estar seguro debajo de sus alas. No temeré el terror nocturno ni ninguna flecha que vuele durante el día. Ninguna pestilencia de la oscuridad me dará miedo. Ninguna mortandad me tocará, ni me destruirá. Estoy parafraseando el texto. Yo quiero que tú lo entiendas de esa manera. En el versículo 7 dice, van a caer a tu lado mil y diez mil a tu diestra destruidos por estas pestes, por estos daños, más a ti, no llegará. Y me gusta el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás cómo Dios castiga a los impíos, porque tú has puesto a Jehová como tu esperanza, al Altísimo por tu morada no vendrá mal sobre ti, ni plaga tocará tu cuerpo. A sus ángeles mandará, para que te cuiden y te guarden en tus caminos. Él te llevará en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y al áspid. Hoy harás al cachorro del león y el dragón porque tú has puesto tu mirada en Él y Él ha puesto su amor en ti. Él te dice, yo te libraré, te pondré en alto, porque has conocido mi nombre, me has reconocido. Cuando me invoques, yo te voy a responder. Yo voy a estar contigo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida. Y te mostraré mi salvación. Qué hermoso capítulo este. Es un salmo especial del David que peleó con el gigante. Tú eres ese David. Si quieres pelear contra tus gigantes, no olvides. Reconócete como un hijo de Dios. Dos. Dos. Nunca olvides que en cada cosa que tú pasaste en el pasado, Dios estuvo presente. Y tres, si tú sales a pelear con ese Dios, reconociéndolo como tu Dios, Él vencerá a todos los gigantes que tengas en tu camino. Pelea, pero pelea con Él, no solo. Y Dios será glorificado en tu vida. El mundo sabrá que tú eres un verdadero hijo de Dios. Él te librará de todo mal que el hombre quiera hacerte, porque Dios pelea por nosotros contra nuestros gigantes. Si lo crees, dile esta mañana a la hora de la oración, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis preocupaciones. Ayúdame a vencer a esos gigantes no solo ni sola, sino con tu compañía. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque en tu palabra siempre encontramos una lección para nuestras vidas. Te ruego que estés con nosotros. Te ruego que nos ayudes a reconocernos como tus hijos y a reconocerte de que tú siempre estás con nosotros peleando por nosotros. Hoy queremos entregarte nuestro corazón a mis amigos que están escuchando y los que van a escuchar, bendícelos. Queremos, Señor, que tú nos des siempre la sabiduría de mantenernos siempre a tu lado y que nuestras peleas contra nuestros gigantes de la vida sean vencidos gracias a tu poder. Te entregamos nuestro corazón, no sigan antes despedirte. Por la familia Cueva, Samuel, su hijo, su esposa, que están delicados de salud. Y también por aquel joven, Samuel, que está en el hospital, que está necesitado de sangre. Ayúdalo a sanarse y que pueda confiar en tus promesas. Que no falte la fe de cada uno de ellos. En el bendito nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Yo deseo que tú tengas este día un día diferente. Yo deseo que este día pueda ser un día lleno de amor y motivación para vivir una vida mejor. No te olvides que Dios estuvo en el pasado contigo. Él estará también ante tus gigantes si tú confías en Él. Este es tu programa de todos los sábados. Tu encuentro con Dios, con este siervo de ustedes, Boris Darman. Nos vemos el próximo sábado.